Estamos aquí despediendo otro año que más o menos pensamos que qué bien que se concluyó. Y estamos en este punto con la esperanza o la ilusión de que 2022 será un año mejor. Y hay ciertas condiciones externas que no dependen de nosotros, que van a influir cómo nos va el año. Pero también cómo vivimos este año tiene muchísimo que ver con lo que nosotros traemos al encuentro con las situaciones que surgen en el año. Y también el mundo que estamos compartiendo es producto de incontables actos personales que todos hemos estado aportando. Y pienso que por lo tanto es un buen momento para todos nosotros reflexionar qué nosotros estaremos aportando al mundo en este año, qué estaremos haciendo para contribuir a que el mundo que compartimos en 2022 sea un mundo un poquito más aproximado al mundo que quisiéramos tener, y cómo podemos cumplir los pendientes que tenemos los pendientes que tenemos con el medio ambiente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y quiero invitarte a considerar, dentro de lo que se considera como una resolución para el nuevo año, de ir aportando a estas tres áreas. Algo que podemos aportar para que el mundo, el ambiente, se sane, para que la sociedad se mejore y para que nuestra relación con nosotros mismos siga fortaleciéndose o sanándose. Y mi sugerencia es que consideremos cómo en este año consumir menos, porque esto es una manera en la que nuestros actos individuales pueden aportar directamente a lo colectivo a partir de, de compartir, de consumir menos, de poner energía en alguna causa o un proyecto que tú confías y sientes que es de bon beneficio para la sociedad, para los demás. Y esto sería una aportación a la sociedad que tenemos y para ver la relación que tenemos con nosotros mismos les invito a considerar para este nuevo año de meditar diario, quizás nada más 10 minutos. Pero estar ahí tomando contacto con nosotros mismos y reconociendo que es una bonita persona a conocer cuando entramos a mirarla. Y estas son unas cuantas sugerencias en el momento de estar escuchando esto, nosotras eh, las monjas estaremos en retiro consumiendo menos, eh, meditando a diario e intentando hacer eh, algo durante este tiempo que pueda ser de beneficio para todos. Y les invito a, a ver cómo tú puedes también cumplir estas relaciones que tenemos colectivamente para el mundo y la sociedad que compartimos. Y de todos modos, que sea un año mejor. Gracias.